Hola, por fin podemos compartir con todos vosotros la gran sorpresa que llevamos varios meses preparando. Nos hemos vuelto a reunir 50 bloggers de salud y bienestar y hemos preparado el bundle de maternidad. Cada uno contribuye con su curso online, con su taller, con su ebook, para que podáis resolver cualquier duda desde el momento en que planeáis tener un hijo, durante el embarazo, la lactancia, el posparto, la crianza de los hijos y la adolescencia. Tiene eh, contenidos súper interesantes que yo os iré avanzando sobre cocina, eh, alimentación, eh, baby lead winning, seguridad en la carretera, también hay cursos de costura, de gestión del tiempo, de mindfulness, incluso hay un curso para hacer papillas y purés saludables. A lo largo de esta semana, que es durante el tiempo que va a durar la promoción del bundle, iremos desarrollando pues cada uno de estos libros que más nos han gustado. Para ampliar la información no tenéis más que deslizar hacia arriba la story, podéis ver la descripción en el feed o consultar en nuestra biografía. Animaros a comprar el bundle de maternidad. El link para comprarlo es bit.ly barra maternidad coherente.